Se llama Luna Llena, obvio, pero tienen otro nombre. Se llama Luna del Lobo. ¡Epa! ¡Epa! ¿En serio? Sí, exacto. Ahí los, ahí los estamos escuchando, los aullidos. Sí, qué peligro. Bueno, resulta que la luna llena, además de llamarse como luna llena, sí. así como la conocemos todos, tiene otros nombres relacionados con animales, con el clima y también con estaciones del año. En este caso con los lobos. ¿Por qué? Porque los nativos americanos se dieron cuenta que cuando la luna se ponía en esta fase, los lobos aullaban más de lo normal. Eso le llamó la atención, obvio, a todos. Entonces empezaron a decir que esta luna se llamaba Luna de los lobos. Pero resulta la realidad es que los lobos en ese periodo se encontraban en su periodo de apareamiento. Cielo, claro. Exacto, entonces los aullidos aumentaban. Pero bueno, se le, se le llama de esta forma, luna del lobo. Qué también buena. está relacionado con la fertilidad por esto mismo de los no? lobos y también con procesos mágicos como la supuesta capacidad que tiene el humano de transformarse en lobo. Obvio claro. que esto no está comprobado de manera científica, a mí, a mí pero... me modifica bastante, te y digo. me estabas contando que te modifica. Sí, sí soy canceriano. Ajá. Está muy regido el signo por la luna y de verdad que te va, te va modificando. Mira, le voy a prestar atención. Yo no me he dado cuenta, yo soy de Libra, tal vez no, no me va a pasar nada. Claro. Pero le voy a prestar atención a ver si me pasa algo. ¿Sos equilibrada? No. <risa> Yo todavía no encuentro un libriano equilibrado No, para nada Y, y me dicen, no, nunca he sido no, equilibrado, Pero no, al contrario, no, súper desequilibrada. Un día estoy acá arriba, otro día acá abajo Porque viste no, que no, pues hoy es cosa. el día de la astrología también Sí, por eso venimos con este, con este tema que está muy relacionado Bueno, algunos consejitos para poder observar bien la luna Y que no, que no pase ningún problema Esto de que sea eh, medio sensual la cosa de la luna sí. eh, Hace que nos pongamos un poquito más cariñosos Leí por ahí que sí y también ¿no? con esto mismo de los lobos que está relacionado Ojo. con el tema de la fertilidad, claro, así que claro. juegan ahí un poquito esas cartas. Ojo con eso, ¿eh? Ojo, hay que estar atentos. Si están mm. muy entusiasmados o entusiasmadas, <ríe> eh, échele la culpa a la luna. Claro, total, chao. La culpa a la, la, la, la, la luna. luna. Si te, hay alguien o algo para echarle la culpa. <ríe> bueno, eso, es importante. Para eso, para poder ver bien la luna esta noche <ríe> sí. y también la madrugada de mañana sábado, lo mejor es tratar de ir a un lugar abierto en donde la contaminación lumínica no esté de por medio y puedas observarla en su mayor esplendor. Hay, hay un lugar en el parque sí. donde estaba Scanner, ¿te sí. que se, se llama El Mirador. Cuando Ajá. éramos jóvenes, íbamos con el auto <risa> y veías la, <risa> veías la ciudad de arriba, <risa> se ríen todos. Veías la ciudad de arriba sí. que se ve maravillosa y tenés y una luna. vista al cielo que es espectacular. Bueno, datazo entonces.